Atención, atención, hoy les traigo la mejor noticia de todas, hay superalimentos para mejorar nuestra memoria. Sí, has oído bien, podemos mejorar nuestra memoria comiendo deliciosos alimentos como pescado azul, aceite de oliva, frutos secos y aguacate. Y no solo eso, los frutos del bosque también son muy buenos, especialmente los arándanos y las uvas negras, porque contienen antioxidantes y desveretrol que ayudan a mejorar la memoria. Además, el huevo es otro gran aliado, porque contiene colina que es esencial para las células cerebrales. Y si creías que eso era todo, te equivocas. Los alimentos ricos en fibra, frutas y verduras, así como el chocolate negro puro también son excelentes para nuestra memoria. Así que ya sabes, a comer y a mejorar nuestra memoria.